Oh. Y esta es la parte de la película que dices que da más miedo. Bah, ya se ha quedado dormido otra vez. Madre mía. Parece que le ha picado la mosca, se ¿sí? sí. ¿eh? Bueno, es que es normal. Está estudiando y se le desgasta el cerebro. Normal. Anda, ve a abrir, por favor, que estoy yo aquí con el punto, por favor. Voy. Ay. ¿Eh? ¿No? Ay. Buenos días. días. Buenos días. ¿Y estos quiénes son? ¿Los del butano? Nosotros aquí tenemos gas, eh. ¿Pero cómo van a ser los del butano, María Jesús? Yo qué sé, cómo van de naranja y ahora la gente hace cosas tan raras, no sé. Que no, que son monjes budistas. Dicen que están buscando una tal encarnación. ¿Encarnación? No, pues aquí no es. Aquí encarnación no vive, no. No, encarnación no. Reencarnación, estamos buscando la reencarnación del lama Santem. ¿San qué? Santem, significa el meditador. Pues nada, no, aquí reencarnación nada, es que aquí somos cristianos, no nos reencarnamos, ¿eh? Ya, pero como decís vosotros, los caminos del Señor son inescrutables. Y además el lama Santem era bastante caprichoso. Ya, ya, pues ya, ya les ha dicho mi mujer que aquí no es, eh. Aquí no nos reencarnamos, aquí tenemos solo un pase y si te sales ya no vuelves a entrar. no me pegues. No te estoy pegando. ¿Qué es que es él! ¡Es él! ¡El, ¡El meditador! ¿Eh? ¿Qué pasa? Pero, ¿pero cómo va a ser este la reencarnación de un lama si esto es un, un zoquete? Sigo soñando. Permítanos hacerle unas pruebas, ¿eh? Si no la responde bien, entonces nos marcharemos y continuaremos con nuestra búsqueda. Ojalá sea él. Estoy deseando volver a casa. Bueno, pues háganle las pruebas que quieran, pero ya les digo yo que están perdiendo el tiempo. Caballero, el tiempo no se pierde. El tiempo simplemente pasa. Sí, pero démonos un poquito de prisa porque va a empezar Supervivientes. No, a mí me gusta. Yo lo veo por su ambiente y austeridad monacal, pero... ¿Está la cosa que arde? A ver, primera prueba. Si un pato pone un huevo en la cima de una montaña, ¿hacia qué lado caerá el huevo? Ni idea. <risa> ya, ya les dije yo que era un zoquete. ¡Bravo! <risa> ¡Bravo! ¿Pero cómo que bravo? Se ha dicho que no tenía ni idea. No, porque el Lama Santén tampoco habría tenido ni idea. Sí. Segunda prueba. Tienes que elegir entre estos tres elementos. Vamos allá. ¿Qué eliges? Ah. Javier, no seas grosero. Te ha dicho que elijas, no que te lo comas. Tengo hambre. ¡Es, ¡Es él! En ¡Es él! ¡Es ¡Es él! Él! la mazantén habría elegido precisamente lo mismo. Sí, porque a la le encantaban las oh. zanahorias. <risa> <risa> a mí no, a mí las zanahorias no me van. A mí me van los que se comen las zanahorias, los conejos. Oh. Uy, va! Ahora mismo me comía 5-6. Así tiene la panza que tiene, ¿eh? otra Perdonen, les estoy escuchando, ¿eh? Otra y cotilla. ¡Que les estoy escuchando! La, la, la. Última prueba. A ver si la respondes bien. ¿eh? Nadie debe controlar tu forma de pensar. ¿Por qué? No sé. ¡No, vamos! ¡Vamos! ¿Por qué no tienen que controlar tu forma de pensar? Porque hay que pensar por uno mismo. ¡Ay, qué lástima! ¡Qué pena! No, esa respuesta no es correcta. No eres la reencarnación del Lama Santén. ¡Ay, en fin! Tendremos que continuar con nuestra búsqueda. Ay, ¡Qué decepción! No controles mi forma de pensar porque es total y a todos les encanta. ¡Este chico no es imbécil! Controles. ¡Impresionante! ¿Pero cómo que es él? Es que era la respuesta correcta No, no, no era la respuesta correcta, pero es que a Lama Santem le encantaba, olé, Ole Ay, pues como a mí, a mí me gustaban mucho <risa> No controles mi forma de vestir porque es total y a todo el mundo gusto No controles mi forma de pensar porque es total y a todos les encanta No controles mis vestidos, no controles mis sentidos no. No. Ay, ¡No! Pero ya. María Jesús Ay, que me he venido arriba, que es que me gusta Soy Psst. la reencarnación de un lama, ¡soy la reencarnación de un lama! <risa> oh, madre mía bueno. A ver ahora quién aguanta a este